Hoy hemos presentado una de las Primera y de las muchas actividades que vamos a hacer con respecto a la promoción de los patios de Córdoba en todo el ámbito nacional e internacional. Es la primera y se va a desarrollar durante este verano, y es que, como veis, hemos puesto, vamos a poner un gran fotocol en algunos puntos importantes de la costa andaluza. Vamos a repartir eh, unos eh, dísticos donde explicamos qué significa Tureque 4, que es el Museo de Interpretación de los Patios, y qué significa eh, todo lo que es eh, la nominación que nos dieron de patrimonio inmaterial eh, de la humanidad vamos además a regalar un kit de los patios una pequeña caja eh, que representa un poco lo que significa la cultura de la flor en nuestra ciudad y además bueno pues vamos a hacer un juego con las redes sociales facebook twitter instagram donde eh, finalmente se regalará a las personas que salgan premiadas un fin de semana en nuestra ciudad explicándole eh, una ruta por los patios y explicándole también lo que es nuestro patrimonio como digo es la primera de muchas actividades que vamos a a desarrollar con respecto a los patios. Se irá informando conforme vayamos cerrando toda la promoción que vamos a hacer durante 2016 y 2017, pero es una cuestión muy ambiciosa que tiene que ver con el plan turístico de grandes ciudades, donde entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía vamos a invertir pues casi 800.000 euros en la promoción nacional e internacional de la cultura y de todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial de la humanidad que son los patios de Córdoba.